Hola a todos y a todas somos el grupo Escalzmente 597. 597. 597. 597. 597. Venimos de Venimos de a Coruña para representar a Galicia en el Festival de la Canción y queremos compartir toda nuestra alegría por todo el festival porque creemos en Hacer lo mejor. La paz. Compartir solidaridad, amistad, amor, compromiso, igualdad ayudar, felicidad, esperanza, respeto, unidad, compromiso, cooperar, la diversidad, estar siempre listos, compañerismo, creemos en la alegría, ¡Unir!